Desde las cámaras de compa Cervando nos arcamos religión de calle viejo y arriba la frontera jales en mi uh. Chihuahua Chihuahua viejo Las morritas de Chihuahua que hecho una pura dama La acompañan para el paso doble vaso pa pisar Bien portado nunca fuimos Vemos si le caen los primos Esos morros están locos y traen ganas De pegarse Un gallito el estrés, por si huele y no me ve A siempre está la choliza Pa' que truene como es Observando ZL Lo que nos faltaba plebes Bien tumada la rolita y los ojitos También Nel estreno pa' mi Juárez Siempre no tallan sus calles Recuerdan no mi desmadre Y que ya todo está bien Aventamos la moneda Águila por mi bandera. Experiencia bien chingona en las apuestas que gane Y nos vamos a piscar allá, cuaritos. Con el compa Mario. Go, go, con toda la choliza y de Morelos. Oh. Recita de los amas es otro de cuchara caigan pa' echar desmadre En mi baro y tocaré en la coche y que Así no, si sola tú vas a entrenar, El que no pise es colo Y siempre para contorrear Un gallito para el estrés Por si huele y no me ve Así está la choliza Pa' que truene como es Hoy los cholos la pegaron bien el fruto te despertaron A la orden para el desorden Todo el día y todo el mes Me despelo pa' Chingarme una caguama A sentarme en la banqueta Y el momento disfrutar damos la moneda águila por mi bandera Experiencia de chingonas Es la hora de brillar Toma el Charlie, tren en la IS. Y arriba la choliza. え? Yeah.